misión cumplida fueron 1 2 ahí se ve el cogollito 3 4 5 6 7 8 y uno que está dentro 9 árboles 9 árboles miren el tamaño ahí de los palitos entonces ahí QAP, otro trabajo más, de alturas, de arborismo, tenaz, trabajo tenaz, pero bueno, entonces, ahí, quedamos pendientes para próximos trabajos, QAP, chao, chao, gracias.